Estamos en el campo de trabajo en el Señorío de Vértiz, un campo de trabajo organizado desde el Gobierno de Navarra, Juventud y Medio Ambiente, en el que estamos en, están 25 jóvenes, entre 18 y 30 años, de distintas comunidades. y Concienciar sobre el medio ambiente, aprender a disfrutar y trabajar en la naturaleza para, para entre los jóvenes poder mejorar la conciencia medioambiental y cuidar del patrimonio natural que tenemos. Y sobre todo aquí en Navarra, que tenemos un montón de sitios muy chulos, pues, ...recuperándolo se aprende a disfrutar también de la naturaleza. Y aparte de ser una actividad en la que hemos colaborado con el medio ambiente... Eh, ...ha habido un gran intercambio cultural con, con, con la gente... ...durante las mañanas eh, trabajábamos y por las tardes... Eh, ...hacíamos diferentes actividades que nos proponían los monitores... ...y con las que hemos congeniado mejor y, y hemos convivido estos días". Ha sido muy interesante comparar y compartir las diferencias entre unas comunidades. Oh, pues esto es mi comunidad no se hace así o el paisaje es totalmente distinto y... Eso ha sido algo que ha estado todos los días presente y enriquecedor. Y principalmente nuestro trabajo ha sido arreglar un invernadero que era muy antiguo, tenía mucho, muchas humedades. ...pintar, lijarlo... ...y al igual que las vallas que ya estaban un poco destrozadas... ...y volver al color eh, el, ...el primero que había de todos que es un azul cielo... ...este... ...y la hemos tenido que pintar tres veces... ...y luego nada, podar setos... Eh, ...los bambúes estaban muy estropeados... ...tenemos que arrancar, hemos tenido que arrancar... ...muchas hierbas que sobraban y demás... ...pero hemos mantenido la hiedra... ...pues esto es un bosque típico atlántico ¿no?... Eh, tenemos robles, hayas, bosques cerrados, o sea que es un lugar maravilloso, la verdad, para disfrutar de la naturaleza, muy buen sitio. Trabajamos un par de horas y ya luego el resto, tranquilidad, actividades, actividades ¿eh? juegos y uh, socializar un poco. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué corremos? <risa> Un rally fotográfico. Cada foto es una pista y al final tenemos que adivinar la pista para encontrar el tesoro. Tenemos que encontrar los lugares donde las fotos han sido sacadas. Y tenemos que encontrar nueve lugares y con eso nueve pistas. Y luego lo uniremos todo para encontrar dónde está el tesoro. Привет из Москвы, привет из России, привет Навара! <связывая> Давай, лизья, <направляю! связывая>